Ay, ¿Cómo están? Otra semana, otro jueves más Aquí en la fe que conquista siempre andan las buenas nuevas del reino de los cielos Siempre glorificando a nuestro amado Padre Celestial Esta semana el Señor nos trae en el Evangelio de San Mateo Una palabra que, pues, que al mismo tiempo Yo siempre digo que las palabras que me dan el Señor Me gozo, pero al mismo tiempo me entristecen Porque es una realidad que estamos viviendo Y es, no, es una realidad que no podemos cubrir Y vamos a, y el Señor nos basa en San Mateo capítulo el, el capítulo 26 el versículo 69 en adelante una vez más evangelio de San Mateo capítulo 26 de versículos de 69 en adelante una palabra que el Señor nos trae de poder y que nos dice el título de esta de esta misión, de este programa, de este video, como lo llames, se llama Pedro niega a Jesús. Y vemos que, eh, vamos a leer esta palabra rápidamente. Pedro, eh, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, Tú también estabas con Jesús del Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí,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 No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y el, el último versículo dice de este capítulo, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante al gallo, me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Mis hermanos, hermanos, oyentes, aquella persona que nos ve, por que no es casualidad que tú nos veas. Es un propósito que el Señor eh, está dando a lo más profundo de vuestros corazones. Vemos hoy muchos Pedros que niegan a Jesús. Vemos a muchos Pedros que realmente están en esa intimidad, como lo dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Muchas veces vemos, y el Señor eh, me pone en mi sentir, que hay muchas personas, entre comillas, diciendo conocerlo a Él, teniendo esa intimidad, pero cuando alguien nota que tú estabas en intimidad con Dios, tú estabas en el templo, tú estabas en la iglesia, ¿cierto? Tú estabas eh, orándole a Jesús, y tú dices, no, no, no, a ningún momento, yo no, estaba, no, yo no estaba orando, yo no estaba en la iglesia, estaba en el almacén que estaba al pie. Y vemos cómo muchas personas niegan a Jesús, niegan al Maestro, al que pagó un precio por ti. a que pagó ese precio hace dos mil años. Que en esa intimidad, que igual tú decir, sí, estaba orando con el Maestro, estaba teniendo esa intimidad con Él, estaba teniendo realmente esa, esa intimidad de que soy su amigo, soy su amiga, en el nombre poderoso de Jesús. Pero vemos una comunidad que lo niega. Vemos una, una comunidad que se avergüenza de Cristo Jesús, que dice: ¿Tú lees la palabra de Dios? No, no yo, yo no leo ese libro. Yo leo la revista Gente, People, la revista tal, esta y cuánto. No, yo leo la Biblia no porque me vuelvo loco. Eso son las personas del mundo. Pero las personas que conocen, conocen a Cristo, lastimosamente, hay muchas personas que el Señor. Ponen esta palabra que lo hacen. Vemos muchas personas que cuando el Señor le decía a Pedro que él lo iba a negar, y hay muchas personas que el Señor te está diciendo, tú me estás negando con tus actitudes, tú me estás negando con tu comportamiento, tú me estás negando a realmente de no reconocerme como yo soy tu salvador, te dice el Señor y, y, el, y el capítulo, eh, en el capítulo perdón, el versículo 70 continúa diciendo de este capítulo 26 de Pedro niega a Jesús, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, y hoy vemos muchas personas no, no, no yo, no. yo iré a esa iglesia como yo lo llamaba antes, pero hoy eh, eh, cuando dicen de locos, gloria a Dios porque no somos cuerdos porque estamos locos nuestro amado rey. No, yo a esa iglesia donde cantan, gritan y saltan. No, yo no voy allá. Y vemos muchas personas hoy en día que hacen eso. Negando al, al Señor como lo dice el versículo eh, 70. Mas Él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¡Wow! Qué, ¡Qué palabra! Y continuaba diciendo el versículo 71. Saliendo Él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y te siguen diciendo, tú estabas en esa intimidad, tú estabas en la iglesia, tú estabas adorándole a ese Dios que te hace saltar, gritar y mejor dicho, de tener gozo, pero tú sigues diciendo, no conozco al hombre, no lo conozco. Y sabiendo que por dentro, en tu corazón, el que, el que se está limpiando el corazón, que es algo que tenemos que cuidar de nuestro corazón, porque del maná la vida, es Cristo Jesús. Te estás avergonzando de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo lo, la palabra que nos trae esta semana el Señor. Y es por eso que, una vez más, el versículo eh, 72 dice, pero Él negó otra vez con juramento, no conozco al, al, al, al hombre, no, yo no estaba orando, yo estaba encerrado eh, durmiendo o hablando solo o sola. No, yo no estaba Yo no estaba en la iglesia, una vez más, yo estaba en el almacén que está al pie ahí. Tú me viste salir de, de pronto porque de pronto pedí, eh, fue a entrar al baño y no más, o a pedir, a hacer una pregunta, pero no, yo no, yo no estaba ahí. Y continúa el, cierto, el, el versículo 73 diciendo, un poco después, acercándose los que uh, por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aunque haya sido por mucho tiempo, tu forma de comportarte, tu forma de, de, de, de ver esta vida en los caminos de Dios, como yo lo llamo. Esto no es una religio, religiosidad, perdón. Esto es un estilo de vida. Y este estilo de vida es tu, tu manera de comportarte, tu manera de vestirte, tu manera de hablar. Te va a descubrir que tú eres un hijo de Dios. Pero tú sigues negándolo. Tú dices, no, no, no. No, te da vergüenza. Y como dice 1 Pedro 5.7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti, hermano, hermana. Él tiene cuidado, pero no lo niegues, porque Él cuida de, no, de mañana, de tarde, de noche. Él cuida en todo momento, te bendice a pesar que lo niegues. A pesar que te avergüences del Señor, Él era ahí. Él no se avergonzó cuando Él estaba pagando ese precio, que no necesitaba pagarlo. Pero Él no te negó. Él siguió, ca eh, cargó su cruz, calladito, voy por ellos porque los amo. Tú vamos a, Je a, a Jesucristo, tú dirás, claro, sí, ¿por qué lo niegas? Con tu comportamiento, con tu forma de ser, con tu forma de expresarte. Uno eres en la casa, otro es en el trabajo, y otro eres eh, cuando estás en su ciudad. Buena iglesia. Tremendo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 23, 29, 13. Realmente buscas al Señor y no te avergüenzas de Él. Y continúa diciendo, el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. No conozco, no lo conozco, no, no sigas, no sigas, que yo yo no estaba en la iglesia, yo no estaba, uh, uh, uh, uh, como dicen algunas personas, eh, rezando, orando bu o así, uh, buscando ese Dios. No, no, no, no, yo estaba encerrado porque me sentía cansada, me sentía cansado, no, no, no quería estar, eh, quería tener un momento de paz, pero niegas al maestro. No, yo, yo una vez más, yo no estaba en el almacén, yo no estaba en la iglesia, yo estaba en el almacén. Entré, fui al baño o, o para que me dieran una dirección donde quedaba tal, tal, tal lugar. Pero te avergüenza del maestro. Te avergüenzas de él. No te avergüenzas de él. Porque si te avergüenzas de él, él también se va, eh, lo, te, va, lo vas, te va a negar a ti. No seas como esas mujeres insensatas que cuando golpeen la puerta pam pam pam pam no te conozco quién eres tú que el maestro de maestros el rey de reyes el señor de señores te diga eso lo más profundo de mi corazón como si, si tú negaras a tu a tu propia madre o a tu propio padre no lo honraras como dicen los mandamientos honra a tu padre con toda tu, ah, honra a tu padre y a tu madre perdón y honra a su señor con toda tu mente alma y tu corazón, si no, mira yo digo, si no eres capaz, hoy en día vemos, vemos que muchos hijos niegan a sus padres, a sus madres, que podemos esperar que están negando también al Rey de Reyes, Señor de señores, y ya lo último este versículo, entonces Pedro se acordó de las malas pal de, de, de, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Entonces dice antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esas veces que esas tres veces que tú niegas al maestro. Y recuerda lo que tú dices. Y recuerdas que tú lo negaste al decirle a otra persona que, no, no, no, no, no, no, yo, yo, yo estaba ahí, no estaba, estaba pidiendo una dirección cómo llegar a este lugar. No, yo no estaba orando. Al negar eso, mira lo que te dice el maestro. Se te vuelve a aparecer el maestro en tu vida. Por su misericordia y por, su, y por tu gracia. Y Él te dice, como te llames. A Marta, eh, María, Paula, Nicolás. ¿Cómo sea tu nombre? ¿Me amas? Tú dirás. Sí, Señor, te amo. Y te vuelvo a preguntar al maestro. ¿Me amas? Tú, Señor, sí, yo ya, ya te dije que te amo. Eh, y el Maestro te vuelve a decir, realmente me amas. Y tú, Señor, sí, sí, sí, te amo, perdóname, Señor, perdóname, Señor, por haberte negado. Esas tres veces que el Señor te está diciendo, si, si realmente lo amas, es para que tú olvides ese gallo, esas veces que lo has, que lo has negado. Es para que recuerdes que Él te ama. Que Él te quiere con todo su corazón. Que Él tiene sus brazos abiertos a ti. Y que Él quiere una eternidad. Que tú estés con Él. en esa eternidad en el lago de fuego. Te invito, te invito a que oremos. Amado Señor, poderoso Rey. Queremos darte gloria y honra y poder, Señor. Queremos agradecerte, Señor, que todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor. Todo lo podemos, Señor, que si te hemos negado con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, si te hemos negado, Señor, con nuestra forma de ser, porque nosotros ya no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, pero somos la diferencia, somos ese jugo de Dios porque tenemos ese Dios, ese espíritu de verdad como dice tu palabra en Filipenses 2.16, Señor, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré, ni habré, uh, habré trabajado en vano. Y es por eso que al negarte, Señor, te, eh, desechamos todo lo que tú has hecho en nosotros. Como ese al, alfarero que tú eres, Señor, Permitimos que tú obres en nuestras vidas, obres en nuestros corazones y tú seas obrando maravillosamente en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Que tu Santo Espíritu sea tocándonos y sea haciendo algo diferente en nuestras vidas. Te pido por esta nación de Colombia, te pido por Cuba, te pido por Israel, te pido por Latinoamérica, Señor. Te pido por Estados Unidos, por las naciones europeas, la, también te pido por Asia, ah, sí, Señor. Te pido por el mundo entero, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por aquellas personas que no honran a sus padres, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que haya un cambio. Y Ese cambio es Cristo Jesús en sus vidas. Oramos por ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos de la fe que conquista, aquella persona que nos vio por primera vez, una vez más, bienvenidos, puedes ver nuestros mensajes todos los jueves, también puedes vernos por YouTube, dejarnos un mensaje, bienvenidos, las puertas están abiertas, el Señor está abierto para ti, eh, lo, eh, la, lo único que tienes que hacer es, buscarlo más, y darle siempre esa gloria, y la honra al Señor, recuerda algo, estamos en la gloria, palabra de Dios, veremos, otro, en la próxima semana, otro jueves, mediante, Dios mediante, para dar las buenas nuevas de reino a los cielos. Recuerda que estamos una vez más en la gloria para hablar de Dios y bendiciones. Que Dios te continúe bendiciendo.